Eh, ¿Le costó le costó sí, llegar? Sí, eh, no un monopatín. No con... me se un monopatín No bueno, bueno, la feliz. verdad que me costó un poquito al principio, los, los, me fel... daba como purito, me parecía como, los como felicito un, los... un nene, digo, ¿qué hago ahí? Pat... Y me compré el monopatín eléctrico. Bueno, yo le he sí, visto sí, al director sí. del hospital, al doctor Adrián Alzari, desplazándose en un monopatín. Bueno, ¿Y... después que.. Ah, bueno. Sí, claro. sí, sí, sí. A, a, a tomó su. Sí, sí, me llamó, me preguntó, va, vale, ah. tema costo, y yo le dije, no, comprarlo tranquilo Daniel que. Que te lleva a cualquier parte. Vamos, bien, vamos, bien. Vamos. Le aclaré y, que no puede viajar, porque ya dice. No, no, claro, claro. Pero para eh, andar eh, sí, sí, sí. Tiene una autonomía de 30 40 kilómetros. ¿no eh, sí, sí, 30 kilómetros no, es uh -huh. que, lo que. Y hay distintas velocidades. El mío anda 30 kilómetros por hora, pero hay algunos que hasta, hasta 70 kilómetros, a ver, ¿sabía? Eh, no, no, Y esto, no, no, no, de verdad, digo, ¿cómo una.? Ese aparatito a 70 kilómetros por hora. Es peligroso, es peligroso. Peligroso, pero sí, los hay. Pero el, el, mm. Los que se usan acá son de 30 kilómetros por hora y autonomía así de 20 kilómetros más o menos. Está bien. Bueno, ahora por ahí este, no sé cómo hará usted para volver, pero eh, eh, yo vine en moto también, así que tengo mis problemas. No y nos todo. pedimos un remis y... Sí, sí. Ah, usted la moto no se me la mete. Yo mm. un monopatino <risa> bueno en el basur. Sí, en la Perdón, moto, a ver, en esta supon... no lo voy a poder bancar. No, no, sí, sí El monopatín un sí. Para eso está bueno también, Miren un, de un... Sí, una... sí, sí. Algo que no sí. había pensado que servía. Se plega, sí. va al baúl de un auto y te pueden ir a buscar, porque si no tiene que dejar la moto, usted tiene que dejar la moto acá. Sí, sí, Mañana sí. A venir a buscarla. Son sí, son leyes. Bueno, bueno, eh, una noticia que me llamó la atención? Sí, sí. surtido que veíamos recién, sí, ¿no? no sí. sé. Eh, y, y, y se lo quería plantear a usted, ¿no? Plantémelo eh, tranquilo. A, a partir de su, de su lupa periodística. Sí. Eh, ¿Vio lo que promulgó el Boric, el presidente chileno? Lo vi, eh, lo vi, lo vi de 45 sí. o 40 horas de trabajo. Yo miré... A ver, en lo semanal, per... ¿no? Semanal. en lo personal yo le quiero mandar este, echar un gran abrazo a los chilenos, los admiro, le perdono lo de Malvinas, le perdono las Copas América, todo. Eh, espectacular. Bueno, ¿Por qué tanta espectacular? ¿tanta... Le, hasta le perdono que sean chilenos, mire lo que le <risa> digo, le perdono bueno, que sean chilenos. Eso es pero, una cuestión, sí, sí. Si van a reducir la jornada el presidente de mm. Chile, la... yo le digo, presidente de Chile, presidente de Argentina, de Brasil, presidente mm. de la patria grande si quiere Boris a partir de esto. Sí. Me parece una medida realmente excelente. ¿Usted se imagina que eh, Claro, trasladarlo si fue, a nuestro país, por a ejemplo. Este país. ¿Qué pasaría en este país si se propone bajar la, los horarios de jornada laboral? Yo creo que es el único país en el mundo donde el laburante se queja cuando hay feriados. ¿Qué no, está, no podemos trabajar, la gente quiere trabajar. Yo cuando era chico mi papá compraba sábado los feriados. Los ah, se celebraba. Se a que... oh, el argentino no. ha tomado una postura de de jefe, Gabel. No me digas. No escuché por ahí que algunos que se quejan de eh, pero este, ¿cuántos feriados tiene el año? Pero aprovechá, que le va claro. a sacar un día de trabajo a la Coca-Cola, no pasa nada, ellos tienen se cuidan solos aparte, ¿vio? Yo me parece que, que a Boric, si llega, sería argentino, mire, la pasaría muy mal con esta medida que propone. ¿Usted que, dice propone. que se rechazaría no, eso? No, se rechazaría. No, ¿Estás sí, seguro? Estoy muy seguro. No, mire usted, sí, en este mire momento son... el país una hora menos por día, ¿no? Sí, pero yo creo que últimamente somos más papistas que el Papa a ver, ah, con ese eh. tema del, del, del trabajo. Somos los más sí. trabajadores, los más... No, no, increíble, increíble. Pero, pero igualmente sí, felicito a los hermanos chilenos y los felicito a Gabriel Boric por esta medida. Eh, yo, está bien, yo, 50 horas, yo. Ah, ¿usted ampliaría? Pero, ¿no? no, no, yo trabajé 50 horas en total, ah, digo. Ah, eso le creo. Ah, puede sí, ser. en un total en, en el paquete. En un total sí, de toda, sí, la, toda, sí. toda la vida. Yo, digamos. como los pilotos de avión que, que uh -huh. hacen 40 horas de vuelo por eso. Sí, si ¿Sí, en 40 horas te recibí de piloto, bueno, pero tenés que volar 40 horas. Sí, y tenés claro. que trabajar 50, a ver. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, sí. usted la ve sencilla. Yo trabajé 50 horas. No, no, mi... no. En promedio me da poco igual. Sí. Tengo 56 años en promedio. Con todo respeto, pero sí, sí es Teniendo en cuenta que yo empecé a trabajar a los 18 años, con mayoría de edad, a 56, no, 50 también, horas. Los, los niños no pueden trabajar. No, no, no. no, no. no, no. Usted sabe que no, que le voy a decir sincero, yo trabajé de chico. No me digas. Fui palero de bowling. De boca. En el jockey club. Paraba palos. O sea, ponerla. Paraba palos porque no estaba la... la, la... Ahora usted va al bowling, tiene el automático. No, no, antes estábamos sentados en una tabla así atrás de la... En la ventanita, que se veía sí, al fondo sí, de la sí, casa. Sí, sí, sí, Éramos sí. nosotros. Ah, mire, usted yo era uno. ¿Usted? Ah, o sea que yo, lo, yo lo he visto alguna vez que he ido. Lo... Me tiene que haber visto ahí sí, sentado claro. con las piernas levantadas en una madera. Así, mire la madera, era Ajá. así sentadito acostado costado atajando los palos que volaban porque eran palos chiquitos anteriores. era un poco peligroso. Era ¿no? peligroso, sí. sí, sí. sí y... y cuando jugaban por plata, los muchachos sí. se ponían malos claro. y ya tiraban la bocha, la revolvían mal. A veces Eta. depende del resultado. Y nosotros ahí, 12 ah. años, atajándonos eh, y, y... De, los, de los palazos. Digo, ¿Y el sueldo era más o menos...? No, no. sí, plata de ahora fácil y 10 mil pesos por mes ganaba. Sí, no se ganaba poco, era por no, línea, eh, bueno, era por eh, línea, se sea, ganaba poco. Ese es un trabajo que tiene su riesgo. No, no. Ese viejo. es su primer trabajo. Y después, eh, antes de, de, de ser director de sí, Ojo, sí, por ejemplo. Sí, antes de, bueno, sí. una vez cuando logré llegar a la revista Ojo, ya mi vida cambió, pero, pero hasta obviamente, ahí. Sí, fui sí. pintor de obras, anduve ah, por las escaleras. Yo pinté la escuela 496 No me llegaba. La pinté yo. ¿Toda? Toda, sí, oh, en mira. un verano, uno, en las vacaciones. Pero U, ¿Usted ¿eh? ¿Con, algún... con un patrón, con el patrón, éramos dos, pero nos pintamos en la escuela 496. Sí, sí. Y no, y no y le estoy hablando, es muy... Eh. Después fue Ilustramuebles, Abel también. Ilustramuebles, sí, sí. Muy le daba bien, sí, sí. Le daba la muñeca, le daba la muñeca, le daba la muñeca, le la muñeca, vio el, el algodón ese con... con ¿Qué tiene? Con un sellador, Un sellador, se claro. Se le pone sellador un poquitito, una vez que está seco, el mueble. Me estoy haciendo un curso de ilustrado mueble. ¿Por qué no? Vio que en YouTube hay... Se le, usted lo, primero pinta el color del mueble, el color que le guste. Si lo sí. pide color madera más oscuro, roble, cedro, como quiera. Una vez que eso, con aerosol se le pasa un sellador, deja secar, y una vez que seco ese sellador, con esta muñeca, Ajá. lo pule. Ese sellador se ¿Qué empieza... ¿Qué no, Que quedaba tipo... Y venía el patrón y miraba como si fuera la pantalla de un celular. Tenía que... No, no, Tenía que ser un vidrio, si alguna grieta, mínima... no, fíjate que acá te quedaron grietas, Opa. pero qué lindo, no, no, no, no, era a muñeca y darle a vela, y para la derecha y para la izquierda, sí, y sí, así sí. estuve unos cuantos años. Dándole, me, me vino bien el entrenamiento también, bueno. sí, sí. 12 años, más por supuesto. Sí. Eh, dígame, y después de eso, directo, ojito, o antes algún... eh, No, después, sí, fue repartidor de, de diarios, eh... Bueno, yo tengo, vengo de una familia de repartidores de diarios. ¿Ah, también? Diarios, sí. digamos. Diarios, eh, gente que... Ojo, y repartía. Gente que tenía su puesto de diarios claro. en una esquina de Buenos Aires, en el ah, sur En el mire. subte, también. Como Bianchi, digamos, de, como que Sí, Bianchi, exactamente. ¿Y ¿Usted, usted repartía el diario? Yo no, pero este, iba ahí, ayudaba. No, no, claro. no, no. no, no iba, sí. Porque es un trabajo muy sacrificado, ¿no? Sí, sí. Eh, mi tío se levantaba, por ejemplo, a las tres y media de la mañana para tener... Estar en la para esta, en pleno centro de Buenos Aires, Pero a trabajo, las 5 de la mañana. Trabajo sostenido, conozco muchos sí. diarieros que han formado su familia no, y han, no. su hijo han estudiado con la venta de diario. Graben, Pero bien, bien. no es para abajo. No, es no, un no, no, no, no, trabajo muy sacrificado. Sí. Bueno, el tema, usted me preguntó por, por Boca, voy a hacer una pequeña, total, yo sé que acá el deporte también puede ir. Mm. Bueno, Boca cambió el técnico, vio que el primer partido contra ¿Usted San Lorenzo, me, Usted fue medio pesimista con el renuncié, ¿Tengo pesimista? Almirón. Renunció Almirón, dije. Usted dijo que renunció cuando todavía no había, no había dirigido ni un solo partido. Yo tengo entendido que está dirigiendo, pero que ya renunció. <risa> ¿Cómo puede no ser No sé, eso? no sé. Una cosa que está ahí, pero no es más técnico. Yo no soy técnico de Boca, no, si estás ahí con...? El... Pero yo no soy técnico. Si ya no, ¿En el partido? Yo, bueno, porque hasta veía. que no aparezca yo que, eh, le digo una cosa, pero imagínese, Benedetto que anda por los boliches, Isabel, se enteró, sí. anda bolicheando. anda no bolicheando, sí. El Romero que está enojado con, con el cuerpo técnico. Roncaglia mm. que tiene 36 años, pesa 12 kilos más, viene de Chipre y dice que es un maleducado. Dice no diga, que pasa en los delanteros y ni lo saluda, ¿vio qué? <risa> <risa> ¿Sabes cómo lo dicen a Boca? No. Carlos Saúl Menen ¿A Boca, Carlos Saúl Menen Sí. No, no veo um, la relación. Lo arruinó, pera, eh. lo arruinó una chilena. <risa> bueno... Es una <risa> cosa tremenda. <risa> tremendo, pero, tremendo. Sí, sí, sí, bueno. Pero usted ve cierto, cierta esperanza, porque otro que está con problemas muy serios es Villa, ¿no es cierto? Sí, bueno, eso Villa, este es tema sí. serio lo silban en todas las canchas. Es otra cosa, eso sí. no tengo ningún chiste para hacer, no, porque no, no hay, no es un hay tema delicado. Y bueno, aparentemente lo separarían de Boca. También sí. un caso con el señor Martínez, que también con la asistente técnica también eh, un exacto. abuso. Le parece sí, que sí, el tipo sí. le invitó a dar una vuelta en el auto. Sí. No fue mucho más que eso, pero bueno, pero es no, no esas no, cosas no. no se hacen no. No va. bueno eso va emparentado Vio que riquelme está medio mal mirado en boca Vio que el, sí, en boca sí, no quiere decir la gente no mira mal que hoy el, el, el que no hace declaraciones ya es una persona que está media mal vista mm. Vio independiente pero veo que a veces sale mal esa jugada Todo quiere sí. que se vaya riquelme independiente quería que se vaya moyano Imagínese, morocho y peronista no cumplía ninguna no, de las no, condiciones no. para un club como independiente Seguro. y vino doman doman que era blanco y del Pro. Sí, sí. Y se fue a los seis meses. Sí, sí, sí, sí. Y se fue mal. Sí, y se fue mal. Se fue, y se fue, mal. Se fue mal. Entonces, eso por eso, digo, a veces mm. uno la ve tan sencillo. Mm. Y si se va Riquelme y viene el, un, otra gestión, Bianchi no dirige más. Córdoba no juega más, Bermúdez no juega más, Riquelme no juega más, Palermo no juega más. Entonces no es que hay una solución mágica. No, no. que la gente dice sí, pero si bien se acuerda que no, el éxito que tuvimos en aquella época, pues sí, bueno, sí. pero hay un plan de él que en este momento no, ha pasado no contamos. Momento. Pero veo pero que, y una cortita última, la selección, eh, yo creo que el destino de Chiquitapi es el mismo destino de Moyano, Morocho. Sí, pero le va muy bien a Chiquitapi. Sí, le va bien, muy bien. Le va bien, pues, pues, pues bien. Fue bien claro. Este, el tipo, mira, el campeón de todo el mundo, ahora el... Consiguió el sub-20 el sub se, sub se va a jugar el mundial aquí como no se hace sí. en Indonesia Exactamente. el sub-17 peleando sí. en el sudamericano y empató con Paraguay está posicionado mm. ¿Queda pendiente de algo suyo, Miri? Porque la gente quiere saber. Sí. Usted ve que la gente, en la medida sí, sí, que, sí, que, que ver, lo ve, sí. lo para por la calle, usted me sí, lo ha sí. contado. Eso, yo, Después quería hablar también de ese tema porque eso me está complicando un poquito, la, pero bueno, no importa, no, no viene el caso. Eh, eh, usted dice el, que lo detengan por la calle. Sí, y... sí, yo, eh, yo ahí... Aprendí en estos días, ¿cuánto hace que estamos aquí con el micro, Abel? No, ¿Dos meses? Dos meses eran, sí, sí, sí. Y yo siempre, cuando veía el caso de Maradona, que decía, que, y yo digo, ah, pará, ¿qué más querés que hacer? Claro que... Y cuando que... te toca a vos, ya no te gusta tanto. Perdón, pero usted se pone en un nivel... No, de... no, no, no, ah. no mucho menos, no, menos, menos, menos, ah, menos, okay. menos, menos, menos. No, no, está bien, está bien, menos, pero menos. ¿en qué...? En qué... Digamos, ¿en qué circunstancias? A ti y lo, que vos lo, estás en un negocio comprando y te vienen a hablar, sé lo que dijiste, mandarle saludo a Bel eh, Y mirá. yo digo, sí, sí. Bueno, gracias, ¿no? no, no, sí, eso te sí, sí, sí. Por supuesto que hago mm. extensivo el saludo de la gente. Mm. Vas al supermercado y te paran, vas a cargar Nasta y te vienen a hablar y el tipo, de, viste, la claro, Nasta, dale, dale, dale, que hay gente esperando. Bueno, pero tengo que pone saludar a la gente. acá. Claro. Le... A mi hija, nunca me había pasado eso. A pa mi hija. Que le pide Sí, eso. sí, hace la UPA, ¿viste? Como, estoy ¿Ves esa cosa? Como, nunca para... entendí bien por qué esas cosas. Hace la UPA, entonces vos la tenés un ratito y ya como la tocó. La, la, le transferiste y un poco sé, de Yo sé, pero eso. yo sé que no es para tanto, Belé, ¿eh? Yo te lo digo. No, no, no está no, bien, me sí, gusta. Sí, gusta yo lo digo. La modestia y la, sí, la humildad. Sé que no es para tanto. Sí, pero no a me me decir es. algo, y yo te corté. No, eso. sí, sí. Lo, lo que pasa es que. Eh, pendiente. Eh, lo que eh, pendiente. es su paso por las canchas. Ah, sí, sí, sí. Yo fui, que le dije. fui compañero de Julio ah, Egeman. Lo Pero tuve atrás a Julio yo. Julio Arquero. Sí, Arquero, Arquero, Arquero, ya en, sí, en un sí. torneo senior. Ah, sí, sí, claro. en, Ahí en Centenario jugamos, eh, domingo, junio, 9 de la mañana comenzaban los torneos. Junio, 9 de la mañana, sí. sí, sí todas sí. personas de 50 años, así que a los siete minutos del partido, era un promedio de siete lesionados por equipo más o menos. Claro, uno dice, sí, sí. era muy temprano. Sí, sí, sí. Ya sí. había excedido de peso y salís corriendo a las 9 de la mañana sin calentar. Sí. Iban saliendo de a uno, así. Los, y los partidos claro, no. terminaban 6 contra 6, claro, 5 contra 6. Sí sí, sí, sí, sí. Mucho, mucho lesionado. Sí. sí, yo fui número 4, fui número 4. Creo que le contaba. Sí. Y, y tuve un paso bastante fugaz y no, no exitoso, pero bueno. Mm. Después en el humor encontré por ahí en, claro. en el periodismo ese reconocimiento que con el fútbol no, no lo logré si no estaría jugando al fútbol a verdad le digo ah, usted es sí. digamos su es mi pasión es, su es mi pasión sí. Sí. una pregunta cortista en cuanto sí. a la respuesta porque no tenemos tiempo eh, se sentía usted seguro con Egeman en el arco no bien no no no como para no, el... no, no, no, no, no no no no este el... sí desde lo afectivo pero no de lo este, sí bueno pero no de los futbolístico no no no no el afecto sí mm. yo compruebo que el afecto no saca una sola pelota y si sí, el efecto no da rebote. Pero, no da rebote. Este, pero en este caso, bueno, lamentablemente. Bueno, eh, seguramente tendrá muchas anécdotas. Tengo y... muchas. Le, le prometo para el lunes que viene anécdotas. Anécdotas. anécdotas del, del sí. Fútbol local. Sí. Bueno, y nosotros nos vamos, nos vamos eh, con esta lluvia. Nos reencontramos mañana si quiere a las 20 y la semana que viene desde luego con Mirel Jurutich, director de la revista Ojito.